Suavecito para abajo Para abajo Para abajo <risa> Hola mi gente Bienvenidos a un nuevo video Sé que me han extrañado He visto que he estado pendiente de mi video Y eso para mí es una gran alegría eh, Ver que le está gustando el contenido que le estoy trayendo Entonces para antes de hacerlo tan largo este video No olvides de dejar tu like De suscribirte a mi canal que es muy importante Y activar la campanita para que te avise cuando hay un nuevo video entonces, ya dicho todo esto, comencemos con el video. Hoy les traigo un video que se trata sobre 5 desventajas de vivir en Brasil. Eh, Le voy, voy a hablar personalmente de mi experiencia y también algunas, eh, algunos datos que he buscado en, los, en las páginas oficiales de aquí del de Gobierno de Brasil. Entonces, antes de eso, quiero dejar claro que no quiero ofender a nadie, especialmente a los brasileros, porque yo estoy viviendo en este país que me ha acogido muy bien, que me ha brindado todo ese amor, ese cariño, y solo eso, solamente quiero compartir una experiencia para ustedes. Ahora sí, comencemos. Número uno, el costo de vida. El costo de vida de aquí es elevado. Por ejemplo, yo que vengo de Bolivia, que es un país donde con un boliviano podés comprarte pan. Entonces, aquí con un real es un poquito. No podés ni comprarte un agua, porque el agua sale de unos dos, tres reales. Entonces es elevado, porque acá el salario mínimo de este año ha subido un poco. El presidente Bolsonaro ha aumentado, era de 1.039, ha aumentado a 1.045 reales. Entonces es muy poco para las personas que viven acá. Y para tener las comodidades, entonces es mucho más complicado, ¿no? Porque 1.045 tendrías que pagar alquiler, ponerle el más barato, sería unos 500 reales. Puedes encontrar hasta 300, pongámosle... Y tu comida, eh, tu transporte, tus gastos de, de luz, de agua. Entonces es bastante carito, ¿no? Entonces el costo de vida acá es elevado. Número 2. los impuestos. Acá los impuestos son súper, súper, o sea, elevado Con eso quiero decirle de que lo, las cosas, o sea, son bastante caras. Cosas que vienen de exportación, ya, ser, ya sea ropa de marca... Teléfono, este, cualquier cosa que sea, que no fuera hecho en Brasil, es elevadísimo ejemplo que les doy un iPhone, un iPhone aquí cuesta, eh, vamos a hablar de un iPhone del 11 Pro que es el último de 64 GB está a 9 mil reales o sea, más de 1000 dólares 9000 reales, o sea ya si querés el de 512 o de 256, o sea sube a 10.000 a mil reales Cosa que es absurdamente caro, ¿ya? Entonces, los impuestos son muy elevados acá. Número 3 la inseguridad. La inseguridad, Brasil, tiene las tasas un poco elevadas de inseguridad, ¿no? Entonces, eh, con eso quiero decirte que tienes que tener mucha precaución. Eh, no quiero decirte, eh, por ejemplo, Curitiba. Eh, no es que sea una ciudad, wow, eh, súper bien, podés andar así sin peligro con todo, no, tenés que tener tus precauciones, cuidarte también pero hay un poco más, si sos más cuidadoso en ver, de estar pendiente porque en sí las personas, los antisociales, son personas este, bien vestidas, bien portadas que es lo menos que se te pase en la cabeza que sea esa persona que te va a saltar así que ojo con eso, ¿no? pero eh, más se da la inseguridad en el nordeste de Brasil obviamente Río de Janeiro y San Pablo Santa Catarina y otros estados de Brasil número 4 el clasismo ¿qué quiero decirte con el clasismo? acá en Brasil vas a sentir mucho la diferencia cuando comiences a vivir de que existe una ¿cómo se llama? de, de clasificar a las personas por lo que tienen ¿no? aquí sí se nota bastante en Bolivia hay gente que tiene su dinero y todo, pero no, somos más como familias, ¿no? ¿no? No vemos, ay, tenés esto, ay, sos rico, sos pobre, o tenés, tenés esas cosas, ¿no? No somos así, somos más unidos, más amigos, o sea, esas cosas, ¿no? Acá las personas, no quiero embarcar a todos, pero aquí las personas mucho ven lo que tenés, que estudiaste, de qué familia venís, o sea, existe ese clasismo, ¿no? Existe mucho. Número 5 burocrático. Yo eh, estoy así, cuando estaba en Bolivia, mi papá era el que hacía todos los papeleos, o sea, era el que se encargaba del pobre mi padre, se encargaba de, de hacer fila por mí para sacar mi carnet, porque a veces yo estaba en el hospital entonces, yo iba solamente ya a hacer el trámite, a, a sacarme la foto y listo. Pero acá no. Acá es bastante burocrático. Eh, Quieres sacarte tu carnet, digamos, vamos a poner un ejemplo de un brasilero. Un brasilero eh, se venció su carnet. Aquí, bueno, no se vence, ¿no? pero sí se tiene que actualizar por la foto. Entonces, él va, tiene que pagar, se va a sacar la foto y tiene que esperar a que, a que salga ese carnet. Le dicen una fecha. Entonces, todo aquí es burocrático. Te, tienes que agendar, como se dice, no, en, en, en el, entrando a la página de donde querrás hacer el trámite. Y todo es así, burocrático, tienes que hacer fila para todo. Y no existen esas cosas como allá en Santa Cruz. No, por favor, hacerme la fila, tienes que hacer la voz, Así que, no, tienes que aprender a hacer fila. Número 6, el sistema de salud. Aquí todos tenemos una una ¿Cómo se les puedo explicar? Todos tenemos, no hay, ah, Brasil es súper bien en salud, es, tiene las mejores cosas. Sí, tiene las mejores, eh, las mejores tecnologías si hablamos de, de los equipamientos médicos. O sea, eso es súper, pero aquí se hace fila. Si no es una emergencia, no te van a atender. Ejemplo que les doy. Yo, por ejemplo, tengo mi, mi carnet de salud. O sea, donde yo puedo ir a una posta de salud que me atienda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo quiero hacerme ver con dermatólogo, ¿ya? Yo voy, ellos me van a dar una fecha para yo ir a visitar al dermatólogo. No es que yo voy a ir y me van a atender al instante, no. Porque no se olviden que son millones de brasileños. Entonces, el, el, la salud sí es buena, es muy bien todo, pero son millones de personas. Entonces, no, no pueden abarcar tanto. Si es una emergencia, obvio, claro, te van a atender, eh, el gobierno cubre todos tus gastos, si necesitas hacerte una tomografía, un rayo X, perfecto, pero para llegar a eso vas a tener, o sea, tenés que estar súper grave, ¿no? Y si querés hacerte una consulta así normal, ir con el médico, pues tenés que hacer tu filita, ¿no? No, no, también no, no piense que es así, que llegás y sos el rey de Roma y, y listo, ¿no? Entonces, no. 7. Servicios básicos. Los servicios básicos son caros, pues, con decirle que no toda la población, eh, cuenta con los servicios básicos no, con agua potable o sea las personas que ya viven más en el interior vamos a hablar así entonces no cuentan con todos los servicios básicos eh, son caros la luz como le decía acá en Curitiba es un poco elevada no sé en los otros estados puede ser que varíe el agua el agua bueno viene incluso en el condominio no le puedo decir cuánto es pero ha sido accesible entonces, eh, el gas, como les dije, es bastante caro. Aquí, mi experiencia, yo pago 80, no, 75 reales por cada garrafa. Entonces, es caro, ¿no? Entonces, esas son las 5 desventajas de vivir en Brasil. Hice este video. No quiero con este video ofender a nadie, especialmente a los brasileros. Porque, como les dije, me han, me han atendido muy bien. Me han acogido muy bien. Me están dando una... Una, una oportunidad de comenzar acá. Eh, como todo país tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces yo solamente quise mostrarle para las personas aquí a mis seguidores que son de mi país, que me siguen y que a veces quieren saber, como yo a veces he querido también saber, como mi país también tiene sus ventajas, es hermoso y también tiene sus desventajas y que hay cosas que envidiamos de Brasil para Bolivia y que también hay cosas que hay que envidiarle de, de Bolivia para Brasil, ¿no? A todos mis amigos brasileños los aprecio muchísimo. Gracias por siempre darme su apoyo. Y espero que les haya gustado este video, que lo puedan compartir, dejar su like, que es muy importante para que este video vaya subiendo y YouTube lo vaya poniendo allá arriba, arriba, arriba. Y no olvides de suscribirte, que no cuesta nada. Te voy a dar 5 segundos para que te suscribas más. 1, 2, 3... 4, 5. ¿Ya te suscribiste? Y eso, así me gusta. Y gracias por eso, gracias por verlo de nuevo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.